<laughs> He said, dancing is allowed, okay. One, two, three. La mucura que les juego, mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella. Muchachas y tú. Esta motura de agua. Muchachas, si tú no puedes, porque no llamas a pedo? Mamá no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá no puedo. Al menos que te rompió, como curita de barro. San Pedro que me ayudó, para que me hiciste y Muchachas, si tú no puedes con esta múscula de agua Muchachas, si tú no puedes, ¿por qué no llamas a Pedro? Mamá, no no puedo con ella, mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Linda. Venga vamos a bajar Vamos a mover el bote Porque esta vida hay que gozar Muévele, muévele, mienta Muévele, muévele, así, Porque tú eres la reina Y esta cumbia es para ti Ay, ay, ay, ay A mover el bote. Ay, ay, ay, ay, ay.